Hola futuras biólogas y biólogos marinos, en este video te vamos a presentar tres noticias. Mi nombre es Víctor Hugo y esto es Cuéntame la ciencia. Cinco estudiantes de diferentes grados de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, UAEH, probarán cinco recubrimientos sobre acero en la Estación Espacial Internacional. Estudiantes del Área de Ciencias de la Tierra y Materiales serán los encargados de hacer recubrimientos sobre unas pequeñas láminas, las cuales se llevarán al espacio exterior. Una se tendrá en el espacio exterior, a otra se le guardará dentro de la estación, y a una tercera se le harán pruebas de caracterización en el espacio. Estos recubrimientos se hacen para proteger las naves y los rovers de radiaciones del sol, pequeñas colisiones o de temperaturas extremas. Podríamos decir, respecto a la radiación solar, que colocan protector solar a los materiales. Sí, así es. Así como tú usas protector solar en la playa para evitar quemaduras en tu piel y enfermedades. La UAEH es la primera universidad entre 10.000 de América Latina en mandar y poner en el espacio exterior este tipo de pruebas de materiales. Anímate a estudiar ciencias de los materiales en la UAEH tú podrías diseñar el próximo material que se usará en la Fórmula 1, en algún rover o, ¿por qué no?, el futuro sustituto del papel. Daniel Perasta Castro, egresado de la maestría en Ciencias de la Tierra, desarrolló una aplicación móvil para Android y iOS, que nos permite conocer las características del suelo que pisamos sin la necesidad de escarbar. El método usado es la resistividad de los suelos En el suelo colocamos de 3 a 4 varillas metálicas y les aplicamos electricidad Con un telurómetro sabemos qué tanto se opone el suelo a que viaje la electricidad Cada suelo tiene una resistencia específica Así sabemos qué suelo existe debajo de nosotros o incluso si hay agua hasta unos 80 metros La aplicación la puedes descargar por unos 2 dólares Esta cuenta con registro de propiedad intelectual y sus beneficios son que la puedes llevar en tu tablet o en tu celular a cualquier lado Daniel estudió en el CICESE que es el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada el cual cada año abre dos convocatorias para tener estancias de una semana en sus instalaciones para conocer cómo trabajan sus científicos y conocer el Observatorio de San Pedro Martín la primera convocatoria es la Escuela de Óptica y Optoelectrónica dirigida a jóvenes mexicanos y extranjeros que cursan la segunda mitad de sus carreras universitarias. La segunda convocatoria es para jóvenes de Bachillerato de México, llamado Taller de Ciencia para Jóvenes. Las dos convocatorias las puedes consultar en la página del CICESE que te vamos a apuntar en las ligas. Xochitl Guadalupe cursa el tercer año de primaria, vive en Chiapas y a sus nueve años recibe el primer reconocimiento del Instituto de Ciencias Nucleares a la mujer, que otorga la UNAM, a mujeres del país con actividad científica. Xochitl construyó con materiales reciclables un calentador solar en la azotea de su casa. Ella es parte del programa Adopte un Talento, Pauta, que tiene como visión el impulso del talento en las ciencias y busca aumentar el número de niñas y niños participantes en sus programas que hoy en día suman más de 10.000. Tú puedes colaborar con Pauta e impulsar en Niñas y Niños de México el conocimiento científico. Puedes ser voluntario, hacer tu servicio social con ellos, crear vinculaciones empresarial o científica y apadrinar a una niña o niño. Visita su página y conoce. Muchas gracias por ver nuestro video. Síguenos en nuestra cuenta de YouTube, Facebook e Instagram. Y no olvides lo chido que es la ciencia cuando la entiendes.